Los guardianes de la Tierra cuentan que al séptimo día el gran espíritu les dijo a los humanos He aquí mi creación, los planetas, las estrellas, las plantas y los animales Realmente son cosas hermosas, ahora os toca terminarla Actualmente, al unir la neurología y la física cuántica, hemos llegado a entender la profundidad de la sabiduría del conocimiento chamánico. La conciencia interactuando con el campo cuántico, es capaz de modificar la realidad externa a través de la transformación interna. Es decir, cambia tú y cambiará el mundo. Y te invito a hacer ese cambio con nosotros en el primer Congreso Internacional de Libertad Emocional, donde te contaré las claves para que tú crees la realidad. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.